Ey, hola gente tan nos dio un vídeo de, de Call of Duty, o sea, Call of Duty móvil, Call of Duty mobile, creo que se llama, no, no sé, no sé cómo se llama, tiene un nombre especial como el, el Mario Kart, que el Mario Kart Tour, no sé, no tengo, tengo ni idea. Bueno, el Call of Duty que está ahora para móvil, eh, me lo he me he puesto a jugar, he estado jugando un poquito, soy nivel 8, ¿vale? Nivel 8, con nivel 49, 20. Mm, soy el nivel más bajo de la partida. Pues eso. Estoy aquí jugando un poco. A ver, a ver qué tal, a ver qué tal va la cosa. Eh, por lo poco que he jugado, me ha gustado el juego, ¿eh? Está chulo, está chulo. Oh, está chulo! A close Lost the lead. ¡Qué, Tango down. ¿Qué ver el arma gato! ¡Tanga, estoy como en el nocturne tío si te ve el arma otra vez, dónde estás. Disparo ahí te doy. Ya, padre, chau. ¡Madre! Y me salvo. Mandado, eh, mandado, mandado, mandado. Necesito... Enemy Ahí lo puedo colocar? Care care A ver. Printer, ah, ver. la A ver. A así... Vale. Vale, Eh. Oh, chaval. Eh. Aún no tengo los controles muy. bien puestos. Pero bueno, mami. Oh. Me ha matado con el sniper. Que por cierto. Yo puedo conseguir nipper, ¿no? Yo, no como...? A ver. Yo no en mi caja, ¿no? Pero. Sam Turret, ready for deploy. UAV online. Uh, bien. UAV online. Vale. Madre madre, la doble, eh, ya, chaval. ¡Eh! Tengo. Para cambiar. Eh. Vamos a tirar de esta forma aquí a esto. Toma, en la cabeza, máquina. ¡Uh! ¿Es el último? ¿Es el último kill? Sí, loco, madre. Chaval Qué tirito Pues ya está, pues eso sería la primera partida que grabo aquí Jugando Si queréis más partidas de estas Traeré de vez en cuando Está guay el juego la verdad eh, me gusta jugarlo en PC Porque en móvil más que nada con el móvil no puedo grabarlo Es imposible Pero bueno Ahí está He quedado segundo siendo de la partida El que menos nivel tenía Ahí, hazte T8. Me llamo a t 8 porque. Mmm. A t 8 ya estaba pillado. Así. Pero bueno, de nivel 8 al nivel 9. Así. Bastante bien. Vale. Hmm. ¿Y esto? Baja 0. Flipante. He hecho 19 baja Ah, he hecho junto al primero los que más bajas. Me pasa que va a ser el primero habrá hecho algo, lo que sé. Mmm Tall ¿Tota, Carlos Móvil, evalúalo. Pues sí, Carlos Duty se lleva. Pues ya sabéis. Mmm. Si queréis más vídeos de Carlos Duty eh, dale a like y yo os lo traeré, que la verdad es que estaré encantado porque me gusta el juego, está, está guay. Así que nada, lo dicho, aquí voy a dejar este capítulo, espero que estado y adiós.